En la vida no se trata de éxitos, fracasos, sino cómo nos impacta. Resumiendo, no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con eso. Fracasos tuve millones, pero hoy les voy a contar ese épico, el que cambió mi vida para siempre. Cuando empezaba el año 2003, yo era jefa de reacción de una revista de moda y moldes en una editorial mega importante en Argentina. Estaba un cambio y me vi tentada por el retiro voluntario. Quería saber de qué se trataba ser libre y tener, no tener que ir a la oficina todos los días. Lo dudé un poco al principio, pero terminé haciendo los trámites y me salto al vacío. El último día en mi oficina recibo un mail del dueño de la editorial, que me invita a tomar un café a modo de despedida antes de retirarme. Imaginen mi entusiasmo y mi bronca. ¿Para que me voy ¿Me a invitar? Convengamos que durante los nueve años que había estado en la empresa, jamás había tenido una reunión con él, salvo los buenos días en el ascensor. 18 en punto, subió a su oficina. charlamos un rato, me preguntó mi punto de vista periodístico, y un poco más centrado en confianza, me propuso para ver si me animaba a hacerle una revista femenina. A esta altura se había olvidado mi misión tomarme vacaciones y tener tiempo libre. A mí me decís trabajo y se me prende la mecha. Sin dudarlo le propuse una revista para adolescentes. En eso la vamos a romper. La Él mucho la idea no le gustó, pero me dijo hazme unos bocetos y me los presentas. En menos de una semana yo ya estaba trabajando y tenía boceto, tapa de revista y posibles anunciantes. Se los presenté y empezaron las ideas Pasaron dos meses y nada salía todavía. Yo necesitaba empezar a facturar. Así que decidí comentarle que necesitaba seguir mi camino. A lo que me respondió... Salí de su oficina con una sonrisa y sintiendo que volvía a remar. Por suerte al toque me mandó un mail ofreciéndome el puesto de directora en la revista donde yo trabajaba, pero había un detalle. El cargo era mayor, pero el, el pago era menor al que yo recibía como jefa de reacción. La historia de mi vida. Estar mal pagado en el aire y escribe. Estimado, te agradezco mucho tu propuesta, pero no la puedo aceptar. Desde ya, muchas gracias. Punto cero. En esa época no había WhatsApp ni mensajes de texto. Cuando salió un mail, no había WhatsApp. Imaginen la espera entre mail y mail. Mi ansiedad. Al día siguiente responde. Estimada Patsy, es todo lo que te puedo pagar debido al presupuesto editorial. ¿Sí? ¿Qué hice? Había rechazado el puesto de directora en una mega editorial. Yo tenía contacto con el dueño. ¿Qué más podía pedir? Plata. No puedo explicar cómo me sentía. Caminaba como si me hubiese dejado el amor de mi vida y estaba desconsolada. Ya había olvidado que quería vacaciones, tiempo libre, ser feliz. Mi retiro voluntario tenía un mes de vida, puerta cerrada. Pero por esas cosas que tiene la vida, son increíbles porque no saben quién era. Mi primer jefe editorial. victoria. Fue directo y me dijo, necesito reunirme con vos. ¿Cuándo podés venir? Contestarle ya me pareció un poquito como apresurado y ansioso de mi parte. Así que dije, mañana. Al día siguiente entré exultante a la reacción de Paratí. El lugar que me vio nacer y crecer como periodista. Entré a su oficina. Y pusimos al día. De repente saca una revista ¡tín! internacional y me la manda. Y le dice, ¿tenemos que hacerme una revista para adolescentes? ¿Qué? Digo, es broma. Hace seis meses que estoy trabajando en este proyecto. En menos de una hora mi sueño tenía fecha de salida. En un mes. Así fue como el primer... El, 29 de octubre de 2003, salió la primera edición de Revista para ti. De algún modo el fracaso había cambiado mi vida para siempre. Hicimos una a prueba y a la semana ya estaba casi agotada. Hicimos otra y así mes a mes durante 16 años. Fuimos abrimos un segmento nuevo, dejamos huella y fuimos líderes en el mercado. Esta es una linda historia que me quiero contar. Pero si ustedes creen que esta historia termina exitosamente, déjenme contarles que cuando para ti se estaba por cumplir 15 años íbamos a hacer la mega fiesta Tim, venden la editorial. Llegan los nuevos dueños. Todo parecía mejor. Comenzaron las reuniones todas las semanas con los directivos y todos los jefes de revista. Yo preparaba cafés y cosas ricas para ponerme onda en las reuniones. Era la reina de las charlas TED. Misión, compromiso, fortaleza. Todos elogiaban mi trabajo. Llegaron a decir delante, delante de todos los directores que yo era una ventiladora de ideas. Uno me confesó que era su favorito. Entonces eso no es suficiente. Después de 16 años de éxito, me despiden con un telegrama con causa inventada que decía: desempeño por bajo arriba. Por alejar, la vía cíclica, los altos y bajos son necesarios. Siempre hay que poder empezar de abajo. Lo único que se hace de arriba son los. Y les quiero dejar una frase de Winston Churchill. El éxito es y consiste en ir de fracaso y fracaso sin perder el entusiasmo. Muchas gracias.